Hola, soy Matías Sabac de Samsung Electronics Chile, hoy estamos en Expo Game para presentar nuestro modelo de televisores Gamer 2022. El público gamer es un público muy importante para nosotros eh, y que necesita de especificaciones especiales para ello. Es un público muchísimo más exigente que busca cosas específicas. Dentro de las novedades que tienen nuestros televisores este año, tenemos que destacar seis que son las más importantes. Uno, somos los televisores con el menor input lag del mercado, por otro lado, eh, somos el único televisor del mercado que cuenta con una tasa de refresco de 144 Hz en sus versiones de 43 y 50 pulgadas, además de eso, tenemos eh, una opción de tener una visión ultra amplia para que no te pierdas ningún detalle en tus partidos de juego y no tener la necesidad de poner dos monitores juntos que siempre quedan con una molesta línea entre medio. Además de eso, contamos con una barra que se llama Game Bar que te muestra todas las especificaciones que el televisor está usando en ese minuto para que tú puedas optimizarlo sin tener la necesidad de estar entrando y saliendo del juego, sino que mientras estás jugando puedes verificar cuáles son las especificaciones que estás activas y si necesitas activar alguna más para mejorar la experiencia. Además de eso, cuenta con cuatro puertos HDMI 2.1, y eh, FreeSync Premium Pro para tener una imagen muchísimo más fluida y finalmente cuenta con un sistema de sonido Dolby Atmos para tener una experiencia que sea completa no solo visual sino también auditiva. Todas estas especificaciones hacen que el televisor gamer de Samsung sea la competencia perfecta de un monitor pero además te entrega todo lo que te entrega un televisor Smart TV convencional con una calidad de imagen increíble. Estos televisores están disponibles en 43 y 50 pulgadas y su precio va desde los 589.990 hacia arriba dependiendo de la pulgada. Finalmente para cerrar, un saludo y muchas gracias a los, nuestros amigos de Pagua.cl.